Qué nervios, qué nervios. Uy, uy, es el... hoy, hoy tengo que sacar, es como la guía de seducción del macho alfa del 2020. O sea, este es un programa importante. Uf, uy, tengo que poder, tengo uy. que poder. Ay, Dios. Estamos a la... Oh, ¡Hola! Hola, ¿Cómo están, gente? A Bienvenidos sean al Roche Roll Vivo. Bienvenidos todos de norte a sur, este a oeste, de lado a lado del charco. Para todos los de habla hispana, hoy tenemos un programa mega especial. Aténganse aquí, perdón, manténganse, traigan libreta, cuaderno, porque van a tener mega datos. Porque por un lado, tenemos a esta chica especial que te va a llevar hasta la luna mientras deja tus pies bien plantados a la tierra y por el otro lado tenemos a quien se considera el macho alfa el protagonista máximo del 2020 quien te dice cómo conseguir a la waifu de tus sueños ellos son quienes interpretan a su casa y nasa de tónica agua tenemos a cecilia diego becerril un aplauso para ellos uh. <risa> Wow. No hombre, gracias tengo por muchos datos, Tengo muchas preguntas, pero, <ríe> pero saludamos a toda la gente que ya está acá por el chat, están comentando mucho, mucho, quieren segunda temporada ya, Este, pues la gente está impresionada por, es que Diego, es impresionante Nasa y su casa no se queda atrás, las dos es la pareja, yo digo que va a ser la pareja que va a ganar los Anime Awards, eh, como mejor pareja, o sea, no tienen sí. competencia todo el todo, no. todo mundo, todo mundo está diciendo lo oh. mismo, sí ¿qué, qué dicen a ver los, los usuarios de Regine? aquí, bueno, están diciendo segunda temporada, segunda temporada, recuerden que eh, es de ustedes, de eso depende In Spectre, que fue la primer, el primer Crunchyroll Orinas, ya se confirmó segunda temporada, vean eh, Tonikawa con eh, idioma original véanlo con doblaje véanlo, véanlo, díganle a sus amigos que lo vean en Crunchyroll y pues vamos buscando esa segunda temporada ¿les gustaría hacer una segunda temporada? Totalmente. Sí, claro que sí, a mí ¿Sí? me dejó con muchísimas ganas de más, porque quiero saber más sobre su casa. Sí, quedó muy misteriosa todavía, y tienen sí. muchas cosas por vivir aún, o sea, todavía son muy penositos entre ellos. ¿no? Ah, ¿se te hace? <risa> ¿Se te ha... A ver, Ceci. ¿Qué, ¿Qué cosas quieres ver dentro de la serie? Diablo, señorita. <risa> Ay, no sí no a recordarle, Ceci por ejemplo ya la tuvimos aquí, eh, ella es también la voz de Isel que me sorprende cómo es el cambio de voz de su casa Isel lo estábamos diciendo antes de iniciar que Isel eh, se escucha más una voz de niño pero suave mientras que su casa se oye más como de fuerte de como sí dime su casa, dime que quieres que limpie la casa aquí <risa> <risa> y Diego ha trabajado con varios proyectos con nosotros de hecho no sé si, si recuerdes Dulce el primer doblaje que tuvimos que fue el de Free, de Free. ajá Diego sí. estuvo con nosotros, estuvo Darling in the France, estuvo en Notley, En de... Black Clover. Ah, es verdad. Creo Tenemos que sí, aquí. Sí, en Black Clover, eh, si mal no recuerdo, eres este. ¡Ay, se me fue el de los truenos! No, no, no, no, ¿No yo no fui el. No, no, en Black Clover este, también tuve participaciones menores, pero también estoy ahí. Sí, pero sí Darlene recuerdo que estaba France, en Black Clover. En Darling in the franks, que me encantó. ¿Qué? Que Diego, creo que al final, bueno, Diego, Diego Sekioku va a decir al final, creo, algo sobre, sobre algo de, de Darlene Franks pues ya hablaremos de eso después. Sí. <ríe> y va, vamos, a, vamos a iniciar, para darle la palabra. Este, Dulce tiene varias preguntas por acá, gente no están preguntando, pero díganos ustedes dos, ¿quién fue lo que más les gustó de eh, hacer la voz de los personajes que les tocó en Tonikawa, de esta mega pareja? Diego, Diego, que empiece que empiece. ¿Yo? Ah, bueno Pues a mí lo que más me gustó La verdad yo soy un poquito cursi Honestamente, entonces De repente hablar o decir esas cosas Tan románticas O que vienen tan del corazón Como, como NASA O las acciones de, no sé, comprar un anillo eh, Ir a pasear eh, ir a ver un departamento, algo, ir a, ir a presentar a los papás, no sé. Cosas que uno podría decir, pues no es la gran cosa. Eso para mí es, eh, al momento de yo, por ejemplo, hacerlo en la vida real con mi pareja, es muy significativo. Y es muy, muy, muy rico actuar esa, ese tipo de cosas que a mí en la vida real me significan algo. Como que traen otro peso, traen una carga emocional más fuerte. Entonces, eh, no sé, o sea, para mí fue maravilloso de verdad poder expresar todo eso. Me encantan sus cambios, que de repente, de repente, su casita, yo eh, te compré un anillo, ¿no? Y de repente, no sé, que lo están viendo que se está bañando y se para y se le ven hasta sus cositas. Y el de, ¡no! ¿Desde cuánto, cuánto tiempo llevas ahí? Por favor, dime que no estuviste mucho tiempo. ¡No! Y pues este... <ríe> y que es muy dinámico. O sea, a mí me encanta ese tipo de personajes que son como muy dinámicos, que no están como en una sola línea... Eh, en cuanto a la energía, sino que suben, bajan, suben, bajan. De repente son muy eh, muy viscerales y de repente eh, ya, se, ya se centran más, más pensado o más desde el corazón. Eso a mí me encantó de la serie. Y claro, que me divertí muchísimo. O sea, me da mucha risa. Eh, entiendo algunas referencias, no todas, pero las entiendo y me dan mucha risa. <risa> um, para mí, bueno, también me gusta que es una serie de 100% corazón, o sea, es, es amor puro y yo creo que es amor del bueno y me encanta que, o sea, me llamó la atención que lo que los juntó fue como, bueno, ¿quieres salir conmigo? Pues proponme matrimonio, dices, ¿qué? Entonces, él acepta, o sea, Nasa acepta y me gusta cómo ambos van descubriendo lo lindo del otro, que son personas genuinamente bellas y es una relación que han construido... Y, y lo han hecho muy lindo y no necesariamente en el ámbito de, ah, te deseo, sino como, es que está por ejemplo, cuando dice que NASA es tan bueno, tan noble, y, y su casa es, eh, por este lado misterioso, es súper culta y sabe muchísimas cosas de historia, y, y se lleva muy bien con todas las personas que conocen NASA, eso es lo que más me gustó, como cómo se fueron filtrando a los mundos de cada uno, y y esparciendo amor, por así decirlo, con todo, y los pequeños celos que podrían pasar por ahí, eh, siempre ganó el amor que se tienen ellos dos al final de cada capítulo, y eso es lo que más me gustó. La, la ¿Y, ¿y ¿Cuál, cuál fue su primer, su primer acercamiento a, al personaje? Eh, ¿Hicieron audición? Eh, ¿Los llamaron? Um, bueno, a mí en esta ocasión me dijeron, oye, pues te propusimos para este personaje, te van a llamar Y, entonces, eh, y también escribió Oscar Garibay, que fue el que nos dirigió Me dijo, oye, vas a ser la estelar en esta junto con Diego, es una historia súper bonita, tienes llamado tal día Y cuando llegué, este, de por sí, o sea, me llamó mucho la atención porque me dijo, por favor, al inicio quiero que tu voz sea como muy grave, así, misteriosa, casi no reveles nada porque este chico se muere por ti y casi, casi se aventó frente a un camión para, que, para, para ir tras de ti, entonces tú como que te preocupas y dices, ¿qué onda? Este chico tiene todos los huesos rotos y de todas formas fue a buscarla y entonces ella como que intenta todavía, no, pues mejor cuida tu vida, o sea, adiós, nos vemos, olvídate de mí. Y entonces este Dije, esto es muy misterioso Luego cuando me dijeron que podría ser La princesa de la luna Dije, ¡Ah, ¡qué locura! Yo quiero saber más de esto O sea, eso fue esa fue Mi primer acercamiento a su casa Y dije, ¡qué bonito! Y ya. Quítate <risa> Sailor Moon Yo soy el aquí <risa> que me a... oh, te falla. <risa> No sé, Diego, ¿qué quieras decir? Pues, igual Eh eh, para esta ocasión muchas veces eh, no nada más en esta ocasión muchas veces lo que hacen es mandar muestras de voz eh, de otras cosas que ya hemos grabado eh, no, no necesariamente es como una prueba presencial por aquello de entre la confidencialidad entre que eh, no, puede haber cierto sesgo incluso entonces este eh, a mí no me yo no, yo no sabía que me había quedado con NASA cuando me lo quedé entonces, este un día Oscar Garibay, a quien le mando muchos saludos también y le agradezco por, por guiarnos. Quedó muy bonito el producto final y este le mando un abrazote y lo felicito mucho. este Me mandó un mensaje, así un fin de semana, pues me estaba despertando, traía los ojos pegados del sueño todo. Y me dice, oye, este Diego, pues mira, te quedaste con un estelar de una cosa que yo voy a llevar, es en, es en este estudio. Eh, y me explicó, me dijo onda con mi personaje? Eh, me dijo, ¿Tienes Crunchyroll? Le dije, sí, sí tengo Crunchyroll. Ok, aviéntate por lo menos el primer capítulo para que no vengas tan en blanco. Porque este, sí, sí me interesa que lo veas, ¿no? Y yo dije, tenemos la ventaja de que... En esta ocasión tenemos la ventaja de que podemos consultar el material por anticipado. Entonces, me aventé los primeros dos capítulos. Y ya fue como yo vi eh, a NASA. Empecé a ver como su personalidad. Empecé a ver cómo reacciona. que qué matices tiene, empecé a ver hasta su ritmo porque dije, hay que ir mentalmente preparados porque doblar anime es muy complicado, muy complicado. Entonces, este, ya llegó el día, grabamos y al inicio, al inicio, pues yo estaba encantado, ¿no? Yo decía, wow, o sea, ya empezamos y empezamos fuerte, ¿no? Ya lo atropelló un camión, ya este, ya está, ya está muy... Y sí dije, o sea... Y empezamos, pero fuerte, porque eh, se exalta muy fácil, de repente tiene como cambios de intenciones, de que primero está como aquí en el presente y de repente es voz-pensamiento, de repente es narración, y eso a mí me encanta, ¿no? Estar variando, que no, que no sea como todo en una sola línea, entonces, este... Mi primer acercamiento, grabé el primer capítulo Y cuando empezamos con el segundo dije Vénganos, vénganos, yo quiero otro más Otro más, otro más Y ya cuando se acabó el segundo capítulo dije Ay, ¿hasta cuándo nos tocará el otro? Y me dice Oscar, no sé, es que están llegando conforme van estrenando Y yo dije, ah, ok Y este, la verdad me divertí muchísimo De repente, o sea, vi a su casa y dije mmm, ¿Quién será? Porque... No sé, de, re de repente el, el ingeniero deja abierto como el canal en español, en algunos casos, y de repente el del... Ah, ciérralo. Sí, Entonces, este, no me acuerdo cuándo fue, yo no, no me acuerdo cuándo fue que me enteré que, que, que eras tú, Ceci, este, pero igual, este, o sea, yo dije, me suena, me suena, la he escuchado antes, y como tú y yo ya estuvimos en Stranger Things, dije, me suena de algo, me suena de algo, pero no, no me acuerdo, o sea, no, no lo logro... No lo, no, no, no lo logro aterrizar, ¿no? Entonces, este... Ya cuando, cuando vi el primer capítulo doblado dije, wow, qué bonito, qué bonito, de verdad, o sea, eh, la, voz es de, la voz que le pusiste, la, todo lo, todas tus, tus, tus, tus intervenciones a mí me encantaron, entonces, este, pues sí, o sea, yo quedé encantado con mi primer acercamiento. Acá... Ah, yo, yo les voy, yo les voy. Ah, a hacer una pregunta de usuarios, ah, ah, no, no, Sí, lo no, más rápido, que mucha gente mm. está pidiendo segunda temporada. Eh, sigan viendo, recuerden que esa es una forma muy fácil de primera una temporada. Y Inlegal. piden rápidamente, eh, si tienen cuenta de Twitter, ¿la de Diego es la misma que Instagram, según nos dijo ahorita? Sí, es la misma. Ceci, ¿tú tienes de, de Twitter? Sí, tengo Twitter también. <ríe> es como... Uh, arroba, se sirena, guión bajo, con ese, bueno. igual bueno, ahorita me lo anotas y lo ponemos acá en el chat. Sí, sí, sí. sí, es sí. Este, sí, o sea, justo sí. yo también quería echarle flores al trabajo de Diego, o sea, porque creo que él es un picudo, o sea, en cada cosa que ha hecho, digo, wow, además, desde que entró, subió súper rápido, o sea, y eso no, no es cualquier cosa, eso es, eso es talento, y por eso es para mí muchísimo, me da muchísimo gusto. Porque me quedó súper bien. También era un poco una presión esto, porque justo no era una, una serie de estreno tal cual. O sea, ya ya estaban varios capítulos y la gente decidió verlo en español y eso, eso significa mucho. Y todos sus comentarios también. Me encanta leerlo, sean buenos o malos. Es como, bueno, ¿qué piensa la gente? Y me encanta que la vuelvan a ver, a pesar de que la vio en, or en original, que la vean doblada al español. Es... Significa muchísimo. <risa> Yo, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes eh, estuvieran en la misma situación que Nasa o Chukasa en, en, en cada uno de ustedes, por ejemplo, sé si alguien se, te persiguiera, se aventara en un camión y te dijera, te amo, le dirías lo mismo que Chukasa dijo a Nasa. Y Diego, si tú conocieras a una mujer, y, y, y a tu pareja actual, y la primera vista dices, oh, por Dios, la amo, quiero que sea mi esposa. ¿Aceptarías la propuesta de esta persona? Sí. <risa> sí, la verdad sí. Digo, puede que esté un poco sesgado porque ya conozco a mi pareja, ¿no? Obviamente, ya llevamos tiempo. Pero sí, o sea, la verdad, este, sí. Vaya, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? A veces la vida, como dicen, la a la oportunidad la pintan calva. A veces te la ponen ahí y literal es agárrala. Tienes que tomar esa oportunidad, porque si la dejas ir, puede que no tengas otra igual. Entonces, este, hay que ser como como temerario a veces, ¿no? Agarrar <risa> Pero por los cuernos. <risa> ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, oh, yo no sé! La verdad es que claramente llamaría mi atención como, esta persona quiere conocerme tan intensamente. Yo debería darle como chance, como, ok, a ver qué, no sé si matrimonio, es que siento que eso es... Muy serio, pero sí aceptaría salir con él. Sería como, ok, vamos a ver qué hay aquí. Y en una de esas me sorprende y tal vez si quiera casarme con esa persona, no lo sé, pero, pero sí, ¿por qué no un chance así de a ver? El, el literal, de me muero por ti. O sea, es literal. Nomás NASA y Subaru hacen eso de ahí en fuera. Oigan, aquí gente. Si sí, aquí hay gente que quiera luego piropearla. así. No quiere decir que si la llegan a ver en la calle se la avienten en un carro. Sí, no. Okay. No. No, no, no lo hagan. Es muy no, peligroso. No. Cuiden su vida, solo tienen una. Por favor, cuídenla. A ver, acá, acá nos dicen que quieren escuchar sus personajes. Raúl nos dice que los quieren escuchar como sus personajes. Es complicado porque pues no traen un guión ni nada, pero podríamos improvisar algo? ¿Podríamos? O sea, yo les puedo poner como sí. una escena de. ¿Están haciendo esto? ¿Y cómo se comportarían? Ok. okay. Bueno, va. Sí. Llega el momento en que van caminando... Paréntesis, paréntesis. Para, para ustedes, chicos, que no sabían, Ruin siempre hace esto con las entrevistas de actores de doblaje, porque su sueño frustrado es algún momento dirigir un doblaje o ser actor de doblaje, entonces, <risa> esto es lo más cerca que se va a acercar a este mundo. Exactamente. Este... Imagínense, van caminando por Tepito. Van caminando por Tepito. Okay, y okay. entonces, de, para la gente de otros países, Tepito es, digamos, un, un barrio donde hay mucho comercio ambulante, muchísimo. Uh -huh. Este, y resulta que hay una consola, está la Sega Dreamcast ahí. Y entonces, su, eh, su casita la ve y dice, oh por Dios, es la Dreamcast, la quiero. En, pero pues también se tiene que comportar como, no, soy una, soy una esposa... Recatada y tengo que cuidar Las inversiones de mi De mi pareja, mientras que Nasa Pues dice, ok, quiero darle este gusto gusto A ella, entonces, esa es su escena Ok Cor <risa> Ok Oye, su casita Podríamos apurarnos Es que me empieza a dar un poco de mal spin a este lugar <risa> No, Nasa, mira eso ¡Oh! es, es la consola Que te había dicho, ¿recuerdas? ¿Eh? ¿Cuál consola? <risa> Bueno, es que cuando era niña jugaba mucho y, y, bueno, mi hermana nunca ha sabido perder, pero me encanta ganar. ¿No te gustaría jugar conmigo? Ah, uh, ¿se parece al Super Nintendo? Es que no sé mucho de consola, su casita. <risas> bueno, sí, algo así. Bueno, si no, si no quieres, no importa. Si quieres... No, no, no, no, no, está bien, está bien, está bien, está bien, lo siento. Uh... Uh -huh. ¿Seguro? ¿Cuál dices que quieres? ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál dices que no. quieres? Oiga, ¿me da este Nintendo, por favor? No, no quiero ser un problema, NASA. Mejor vamos. Tranquila, y... no eres un problema. No eres un problema. Está bien. ¿De eres el mejor esposo del mundo. <risa> ¿Aceptan tarjeta? <risa> ¡Ay, qué bonito! <risa> no, qué, ¡Qué bonito! ¡Ay, me llegó! Me llegó. <risa> Oye, Diego, ¿y tu, y, tu, y tu novia no se pone, eh, obviamente está, estamos hablando de actuación, pero tu novia a veces no se pone quizás celosa de, de, es que en la serie le dijiste a alguien más que la amas y solamente puedes amar a mí. Creo que nos está viendo, a ver si comenta algo, pero este, este, eh, por lo general, o sea, cuando, cuando de repente dice, ay, ya te escuché aquí, de repente me dice, mm, se lo estás diciendo a otra verdad, y yo... Esa actuación, amor, y ya me dice: No es cierto, ¿cómo crees? no? Es que se lo digo otra, pero ¿cómo le dicen esto? Va dedicado El a ti. El sentimiento que yo anclo es recordarte a ti. Y entonces por eso me sale tan bonito. ¿tien? Y eso sí es cierto, ¿eh? Muchas cosas de repente, de repente que pues yo decía, es como: Voy a tomarlo, me voy a agarrar de ese recurso, como si yo se lo dijera a mi novia, para que salga no. todavía no, más no, pero, del corazón. Loína. ¿Mi novia? Bueno, es que aquí tenemos a Alguien que es Loina1599 Y se me da vergüenza, pero no sé si sea No Ah, ok, ok ¿Tenemos preguntas los usuarios, Regin? Sí, sí, es que acá, Bueno, es que hay mucho que prácticamente Están ahorita que les encantó 10 de 10, que au eh, de, oh, Y que quieren segunda temporada Pero todavía no ha habido como Preguntas así dirigidas, ahorita pues Se las están pasando en elogios este, que quieren también, ojalá que luego llegue a Tsunami, que les gustaría ver esta serie ahí, nos sí, <risa> dice y, que ah, aguas con los celos. Y dentro, dentro de la, bueno, dentro de la serie, eh, pudimos ver a esta relación de Chukasa y Nasa, como cosas tan simples como, no sé, agarrarse de la mano, era como, oh, por Dios, o dormir en la misma habitación, era como, oh, por Dios, eh, Ustedes, de todas estas escenas, ¿cuál fue la más divertida o con la que dije, no, espérame, déjame río, y ahorita continúo con la escena porque me costó mucha gracia? Sí, pues fueron varias, la verdad, sobre todo porque su casa en público es, es muy así de, mi amor, contrólate, así, ay, no sabía que eras tan, tan apasionado, así. Entonces, por ejemplo, me dio mucha risa cuando... Cuando estaban en el parque, creo, estaban en el parque, sentados en una banca y, y Nasa le da un beso, creo, y le dije, y, y su casa le dice, yo te dije que me da pena, así se muere de la pena. O cuando Nasa se enferma, y dice, te voy a bañar. Como uno dejo, y yo, no, sí, te voy a bañar. Ahí yo me estaba muriendo de la pena porque dije, no, qué pena. Entonces, este, ya. Ya cuando empieza así, la, las caras de ambos como, ay, bueno, pues a mí no me molestaría que me dieras un baño, así. <risa> o sea, ese tipo de cosas me dieron mucha pena y mucha risa, pero fue súper divertido doblarlas, la verdad. <risa> sí, a mí me gustó mucho cuando estábamos justamente en la banca, pero, o sea, a, a mí tú me dices, cochino, y yo, no, no soy un cochino, <risa> es que me parece que eres muy linda, ¿no? Y... <risa> o de... <risa> Cuando justamente que se enferma, me, me enfermo. En el, en el libreto venía. Pero, en serio, todo, todo. Hasta. Hasta aquellito. <risa> <risa> hasta mis cositas le queríamos poner, pero este. Ya no me acuerdo cómo lo dejamos, pero. <risa> sí, o sea, de repente había escenas. Igual cuando. Eh, cuando llegaba la. Llegaba la, la, la de los baños. Que este, creo que es Aya. Uh -huh. Y este, y de repente decía, ay, sí, cierto hombre mal dotado y que no sé qué, ¿no? Y pues Nasa está parado y pues se le ve todo, ¿no? Y, y se vuelve a meter, y es como de No me digas eso, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y este, o que no, mi líbido está muy viva. Y su casa es como de por qué gritas eso? Sí. <risa> <risa> <risa> Sí, Acá. justo cuando NASA dice cosas así de ella es el amor de mi vida y la adoro. Y en su casa le escucha como, oh, tenías que decir eso tan fuerte. Y como, ay, perdón, no ya bueno. No, sí. así no, no importa, sí me gustó, pero así es <ríe> <curioso>. <ríe> O que le dice, te puedo ver en ropa interior ah, ah, cuando quieras. Es <ríe> como Cristian nos pregunta ¿quién fue lo más difícil de interpretar a sus personajes. Yo creo que justo esa parte es que también me da pena. Es que luego en el anime pueden ocurrir estas escenas un poco sexuales, que yo sé que Sonicawa no llega a ese nivel, pero a mí sí me da mucha pena como tener que hacer ciertos gemiditos como de que cuando Nasa creo que se la imagina desnuda y tengo que hacer como un... así. Esas cosas me dan muchísima pena como es como, no, qué pena. Además, mis papás la, la estaban viendo. Y entonces, dije, no, no quiero que me escuchen. Fue, fue un doble de voz. Fue un doble de voz. De, o sea, como doble de acción, pero mío. Yo no hice esas escenas, papá. ¿no? Me cubrieron. Sí, me cubrieron. Sí, yo creo que este fue como el mayor reto. Como tratar de explorar ese lado en el micrófono. Como para transmitir las emociones que quería transmitir el anime. Eh, eso, fue, eso fue lo más difícil, y bueno, y en general es difícil que luego en japonés hablan muchísimo, así muchísimo, y en la traducción es, es difícil llenar todas las palabras, entonces, y estar en el ritmo, eso ya es más técnico, pero, pero sí fue un gran reto eso, sobre todo, creo que cuando su casa le, está súper impresionada de que Nasa no ha visto ninguna película, dice, no, es que tienen muchas cosas que ver, como desde el autor y todo lo que ha hecho antes, así esa parte me costó mucho trabajo, o sea, eh, me trababa o luego era, teníamos que ponerle más texto, este, y, y su casa seguía hablando y hablando, y es como, no, ¿en qué parte vamos? Porque como no hablamos en japonés, uh -huh. este, de repente no sabes si ya dijo lo que ya dijo o ya se adelantó, entonces, yo creo que eso fue como el mayor reto, pero, según yo, todo bien. <risa> <risa> Sí, eh, de lo más difícil justamente con, con NASA Es que tiene muchos cambios, ¿no? Hay que estar muy muy muy pendientes a ver la pantalla En doblaje está como muy... Se dice mucho de... El, se hace viendo a la pantalla, no, no al papel eh, O sea, sí, o sea si tu texto está muy largo Tienes que pajarearle con, con los ojos O sea, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá para justamente no perderte nada y saber si estás quedando bien, si vas corto, si vas largo. En un live action esto puede ser más fácil, entre comillas. En el anime es completamente distinto. La guía que viene en japonés, o sea, el, el audio original, eh, no siempre viene sincrónico. Allá en Japón, como creo que primero animan y después graban las voces... Eh, Justamente no siempre queda en una sincronía perfecta De repente entra, entran un poco más tarde Entran un poco antes Acaban antes, quedan cortos o quedan largos eh, De repente la boquita no se deja de mover Y en audio ya hizo dos pausas Entonces eso en nosotros lo, lo, lo tratamos de dejar Lo mejor sincrónico posible Sin descuidar la actuación y lo, el contenido del texto Entonces a nivel técnico es, es difícil porque... Eh, tanto, tanto, tanto uno como actor, como el director, a veces si, si la traducción está un poco corta o larga de texto, hay que... A ver, y si le ponemos esto mejor para cortar la palabra, que una frase que es de este tamaño y no cabe ponerla aquí, o este, una frase que es muy pequeña, alargarla, ¿no? Y, y ver qué ponemos de texto. Si no sabemos japonés es más complicado. Tenemos que ser muy concisos con la idea para poder alargar el texto sin perder nada de la esencia. Entonces... A nivel técnico cualquier anime es muy complicado. Hay unos más que otros, pero por lo general son muy complicados. Y pues obviamente lo que ya había dicho. Cuestión de, de energía, de actuación, NASA varía mucho. Entonces hay que estar pescando esos, esos, este, esos, esos cambios. Curiosamente a mí, en lugar de que me cueste más trabajo como subirme o ser más explosivo, me cuesta más trabajo bajarme. Como que de los niveles de energía que manejo tienden a irse hacia arriba en lugar de hacia abajo. A mí particularmente, bajarme de energía me cuesta más trabajo. Mm, wow, es, Eso no lo sabía, el, el, el tener que, que hacer esa adaptación tan complicada, que me imagino que al momento lo grabas y dices, no queda, ok. Por un decir, quizás te tomó, te toma 10 minutos hacer una escena, pero ahora con la adaptación se atrasa y se puede largar a veces media hora, una hora, por esa adaptación para tratar de que quede pues lo mejor posible eh, en cuanto al doblaje. O a veces incluso pasa que, que uno ya terminó de decir el texto y el ingeniero dice, no, sí queda, nada más hay que recorrerlo un poquito más porque entró tarde y quedó largo, entonces si lo recorremos va a quedar ahí. O sea, a veces a veces pasa eso también. Eh, eh, sí, en cuanto a los tiempos sí es muy complicado porque este nosotros un capítulo como en cuánto tiempo lo estábamos grabando. Yo me acuerdo que cada capítulo... Grabamos en tantas de dos, eran como dos horas, dos horas y media más o menos para grabar dos capítulos. Y eso que sí. Nasa hablaba a veces mucho más que su casa, entonces sí, yo sí, sí nos tomaba unas... Bastante. Uh -huh. sí. sí, eran unas dos a tres horas para grabar ya sea dos capítulos o dos, o dos horas, hora y media para uno. Uh -huh. Y, y ahorita, ahorita con esto de, de, de la pandemia, ¿cómo están grabando? ¿Están grabando en sus casas? ¿Se tienen que trasladar? Bueno, yo, yo sí estoy eh, yendo a la empresa a trabajar, o sea, es, es difícil, pero eh, por suerte tengo como, como los recursos, o sea, tengo carro, entonces no tengo que pues, moverme en, en tanto taxi y lo bueno es que la empresa nos está cuidando muchísimo En el sentido de que sí, todo el tiempo están tomando la temperatura Se tienen que lavar las manos, cubrebocas todo el tiempo Bueno, excepto cuando grabas, cuando grabas. Uh -huh. y, y están desinfectando las salas eh, en cada momento O sea, termina un actor, desinfectan y, y ya después puedes pasar tú Y tampoco es como que estén llamando a todos al mismo tiempo O sea, está prácticamente vacío Como que estructuran los horarios para que no se estén cruzando tanta gente Entonces... Sí, yo fui a la empresa a Candiani a grabar a su casa. ¿Y todo bien? Sí, yo también este, yo estoy grabando muchas cosas en remoto. Eh, de hecho, en, en esa empresa también se puede grabar en remoto. Eh, el problema es que grabar en remoto implica grabar, trabajar el doble de tiempo porque eh, hay una latencia. Entonces, al momento de que yo hablo, a ellos les llega después. Entonces este, ellos tienen que recorrer el audio y ver si efectivamente cayó donde tenía que caer, si, si yo estaba bien en ritmo, si entraron bien las labiales, todo, para decir el que sigue. En remoto es más complicado, o sea, es, es las, variante, las variantes técnicas entre que la, la, la acústica, o sea, yo afortunadamente me pude hacer de mi cabina, no pero hay quienes este, no tienen el recurso de la cabina, entonces... Necesitan ir al estudio O que alguien les preste una cabina Entonces este Para el caso de Tonikawa Muy muy muy muy en específico eh, Sí fui a grabar a la empresa De hecho aprovechaba cuando tenía llamados presenciales De otras empresas para ir a grabar Algunos retakes o algunas cosas Que, que, que, de, que eran cambios O algo así Y que me decían Oye hay un cambio ¿Crees poder venir hoy a grabarlo? Mm, hoy voy a estar todo el día en mi casa grabando Entonces te lo puedo mandar Y lo, gra lo grababa desde aquí Se los mandaba pero sí, yo, yo fui a hacerlo presencial y en general todo el medio está así en este momento. Algunos este algunos están exclusivamente en casa grabando, algunos este, intercalamos presenciales con, con remotos y otros eh, exclusivamente eh, presenciales. Igual que, que Ceci, tengo la ventaja de, del coche, entonces... Eh, por esa parte, en cuanto a mi desplazamiento, estoy seguro. Entonces, uh -huh. igual. Llegamos a la empresa, nos toman la temperatura, dicen, te vas a pasar a lavar las manos, te lavas las manos y este nos ponen en un área de espera. Y en el área de espera procuran que no haya tanta gente. Justamente nos piden, si antes llegabas eh, un poquito antes de tu hora para no, o sea, estar ahí lo más pronto posible que no te retrasaras ni retrasaras al director, ahorita llega máximo cinco minutos antes. No más, porque se generan aglomeraciones. Uh -huh. Y entonces ya entramos, hay, hay personal de limpieza que lleva desinfectante, limpian el antipop, el atril, este, ya no se usa el papel, este, uh -huh. los guiones los tenemos en la pantalla. antes Es más difícil porque antes podías marcar y todo tu texto bien bonito. Ahorita ya no, Ahora, ahorita tienes que tener una muy buena noción de ritmo y memorizártelo lo mejor que puedas para saber dónde están tus pausas. Y este básicamente el ingeniero está del lado de la cabina y uno está en la sala, adentro, ya en la uh -huh. parte de donde está el micrófono. Entonces el contacto es mínimo. Mínimo. Si es que inexistente. <risa> ¿Y, sí, y además cómo? De... ¿cómo? No, no, es que quería ver. tú Esa es una cabina que hiciste en tu casa, se ve acá. ¿Sí? Muy profesional. <risa> sí, la, la mandé a hacer justamente al inicio porque empezaron a, a ver remotos. Sí, sí, sí. Entonces dije, de una vez, porque no no, no, no, no puedo dejar ir, este... Exacto. No, no puedo dejar ir trabajo. <risa> Perdón, Dulce. y cómo, cómo, No, no te preocupes. ¿Cómo fue que entraron al mundo del doblaje? Porque los dos se ven súper jóvenes. Entonces, me imagino que hay muchos que nos están viendo que siempre han querido entrar al mundo del doblaje. Y eh, obviamente, pues como muchos otros nos han comentado, primero que nada se necesita estudiar eh, actuación. Pero ustedes, ¿cómo fue eh, eh, eh, que entraron al mundo? ¿Cuál fue su primer personaje, su primer proyecto? Duelo a muerte con cuchillos, sí. y así es seleccionando los personajes. A los que a los... Pues yo, yo creo que llevo, creo que este año cumplo cuatro años haciendo doblaje, o sea, soy una bebé del doblaje, estoy, eh, no podría decir que ya soy de las pros, pero estoy haciendo mi carrerita poco a poco. Y yo empecé porque me dio la famosa, <risa> <vocacional>. <risa> la, la famosa... crisis vocacional. Entonces, este no sabía muy bien qué onda con mi vida. Y con, mi hermano me presentó a un amigo que es Fabricio Santini, hijo de Lobe Santini. Y me dijo, mis papás tienen esta escuela de doblaje y locución. Y además, después de que terminas, te... Eh, pues ellos te llaman en las empresas que trabajan los maestros, o sea, dirigen. Yo dije, ah, bueno, ¿por qué no? Entonces me metí a esas clases y estuve ahí eh, un rato hasta que empecé a tener llamados y ya de ahí eso fue lo más fácil. O sea, lo más fácil fue como estudiarlo, por así decirlo, porque el verdadero reto llega cuando llegas a las salas y empiezas a reportarte, a hacer sala, que te conozcan, que que de verdad valga la pena cuando te hacen prueba, o sea, eh, porque ellos te están evaluando desde que te presentas, como, ¿qué tal, señor? Soy Cecilia Guerrero, o sea, ya están viendo cómo hablas, cómo impones tu voz, entonces, este, es, te da mucho nervio en, y, y es lo más exigente que, que ha pasado, o sea, que me ha pasado pues entrar, fue súper difícil que me conocieran, pero una vez que lo logras... Uf, empiezan a caer cosas, o sea, proyectos que te llenan muchísimo. Creo que el primer proyecto que recuerdo así que me encantó está en Netflix, se llama Everything Socks. Y ahí tuve mi primer estelar eh, en esta serie. Preciosa la serie. Lástima, creo que la publicidad no fue tan buena, pero si la gente se anima a hacerla, hago el papel de Kate Messner. Es, está súper bonita y el doblaje quedó súper bien. Me, me gustó mucho. Es como de mis tesoritos eso fue así que así mm. así fue como entré <ríe> eh, yo eh, igual este año cumplo en mayo cuatro años oh. este igual soy nuevo <ríe> yo estudié actuación eh, justamente con eh, luis alfonso mendoza en paz descanse eh, yo estudié en su escuela eh, me acuerdo que cuando llegué a la escuela no me sabía mover en la ciudad. De hecho, iba en, en transporte y caminé desde Avenida Revolución hasta Calle Balboa, o sea, a un ladito de calzada de Tlalpan, <risa> porque no sabía, no sabía. Entonces este, ya cuando llegué ya había cerrado y dije, uy, nada más di la vuelta lo tonto. Y ya cuando, al día siguiente dije, bueno, me inscribo mañana. Ya me inscribí todo, eh, tomé los módulos, este, nos dieron clases de teatro, montamos obras de teatro, Después vinieron los módulos de locución radiofónica, eh, la, o sea, a, a, antes de eso también había tomado diversos talleres de actuación en, en, en la escuela, en, el, en la UNAM. Entonces este, eh, ya tenía el background de la actuación, más aparte de lo que estudié ahí, ya llegaron los módulos de doblaje y ahí tuve como profesores a Luis Alfonso Mendoza, a Angélica Villa y a Ruth Toscano fueron quienes me, me instruyeron. Y posteriormente tomé un taller de perfeccionamiento de técnica en otra empresa. Eh, ahí mis profesores fueron la, la señora Maru Guzmán y Sara Sousa. Y a todos, a todos y cada uno de ellos y ellas les agradezco muchísimo por las enseñanzas porque pues hoy por hoy, gracias a eso, pues eh, llegué a donde llegué y, y pues seguimos. Y pues el primer este papel que tuve, me acuerdo que que uh, fue en una empresa que, que queda al sur de la ciudad que se llama Videodoblajes, donde ahí en esa empresa algo muy curioso es que todavía nace no la transferencia del rollo de 35 milímetros a digital, a carrete abierto. Entonces uno llega y ahí están transfiriendo la, la cinta, ¿no? Y, y fueron unos ambientes de una película que ya no sé a dónde terminó parando. Creo que es este... Era un canal de Dish o algo así. Ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Ya después pasaron como... mayo, junio, julio, julio, septiembre, octubre, noviembre. Cuando fue el terremoto del 2017, yo tenía una prueba de voz. No pude ir porque pues, pasó lo del terremoto. Este, y justamente ya estaba empezando a tener trabajo en esta empresa. Y eh, eh, hice unos papeles incidentales en una serie que se llama Arma, Arma Mortal. Después, este... Me quedé con un personaje de una serie animada de Nickelodeon Que era un, sec un secundario menor Y después un día dije, me voy a ir a reportar a Candiani Que justamente es de esta empresa donde se grabó este, Tonikawa Me dijeron, ok, pasas a hacer una prueba genérica y una de personaje ¿no? Primero te hacemos la genérica para ver si, si, en, si en verdad lo sabes hacer Y la de personaje porque este, si pasas la genérica Pues de una vez haces la de personaje a ver si te lo quedas Y ya la hice y todo y... Total, me retiré, ya este, pasé a las salas a reportarme, obviamente, uno hace sala, que es quedarse a ver cómo graba otro compañero actor para justamente agarrar más nociones, ver cómo lo hace y este, aprender. Y este a la semana siguiente me dicen, ¿tienes llamado? Eh, son 183 loops. Yo dije, ¡ah, caray! ¿En qué momento? no? Eh, o sea, no pasó, ni una, no pasó ni un mes nada y, ya, ya tení, y resulta que me quedé con el estelar de una película de Discovery Kids. Ese fue mi primer estelar. Y este y ya de ahí, pues, seguí reportándome todo. Me dieron me abrieron mucho las puertas. Eh, yo les agradezco a todos eso. Eh, estoy muy agradecido con, con eso. Eh, y pues, cada, eh, y cada cada día, pues, que, como que uno va este, avanzando, sobre todo cuando eres nuevo, lo importante es nunca dejar de reportarse, siempre hacer sala, eh, pedir hacer sala. A los directores no les gusta que uno nada más llegue y diga, soy fulano, me reporto. No tiene como este, no, no tiene, vaya, no, no, no, demuestras nada con eso. Entonces, este, tiene que haber una demostración de interés, justamente la actitud, como decía Ceci, cómo te paras, cómo te diriges, qué modales tienes, todo eso cuenta muchísimo. Y este, eh, justamente, eh, creo que parte de la clave para poder triunfar o eh, empezar a avanzar, es eso, es tener esa seguridad tener eh, ser muy respetuoso y tener interés, tener hambre de, de querer crecer y de querer avanzar. Eso yo considero que es como lo primordial. Aquí tenemos preguntas. Eh, tengo dos porque, bueno, ha, ha habido varias. Algunos simplemente siguen preguntando por segunda temporada, todavía no tenemos el dato. Pero les hago estas dos preguntas, dos usuarios diferentes. Uno es... ¿Cuál fue la escena que más les gustó de, de, de Tonikawa? Y dos, si hay algún actor de doblaje eh, que ustedes admiren, que digan, ay, ojalá algún día me toque grabar con él o, o bueno, estar, estar con él en alguna producción. Mm, ay, qué complicado. Bueno, creo que mi escena favorita de Tonikawa es cuando visitan a los papás de NASA <risa> y entonces su casa les dice que ya lo va a tratar súper bien Que muchas gracias por confiarle a su hijo O sea, me pareció muy bonito Creo que esa es mi escena favorita Y la, el último capítulo antes del de cierre de temporada Que están en la feria y, y están como en este arco rezando Como de lo que desean para el otro y lo que quieren del otro Ay, me pareció muy bonito. Esas fueron mis favoritas. Y de actores de doblaje, ¡ay! Esto siempre me emociona mucho. Yo la verdad siempre he admirado a Cristina Hernández porque es como la voz de mi infancia. Y tuve el placer de trabajar con ella en un promo que hicimos para Stranger Things. Este, Ella estuvo ahí y entonces, o sea, oh, no le dije sí. nada. Me dio pena decirle que era muy fan pero soy muy fan de ella y muy fan de Enzo Fortuny también. Él no dirige, me parece que él, él no dirige, pero si llegara a tener un algún proyecto en común sería padrísimo también. Creo que ellos dos, y bueno, todos los del casting de, de Malcolm el de en medio, soy fan, soy fan, me encantan, me encantan. Y sí he trabajado con algunos afortunadamente, entonces ya voy a mitad del camino del sueño, pero sí. Ellos son los que más admiro. <ríe> a mí la, la escena favorita de Tonikawa para mí es este cuando llegan a la iglesia abandonada y él empieza a decirle todo lo que quiere y que le, es, casi casi le está proponiendo el matrimonio. A mí se me hizo muy bonito. Justamente se me hace como no necesariamente... Que tenga que haber tanta gente viendo el momento, que tenga que venir la horda de invitados, ¿no? Como, como cualquier boda mexicana, ¿no? Que Y este, ¿quién es? No sé, Pedro. Este, me parece más como ese simbolismo. No tanto por el lado de la, de la religión y nada, sino que por, por la parte visual, por la parte simbólica. Por ejemplo, los templos o las iglesias suelen tener arquitectura una arquitectura bastante bella. Eh, estéticamente son agradables de ver Creo que A final de cuentas Parte de, de, de, de Cómo interactuamos con los demás Además del alma, claro Pero esa alma ocupa un recipiente Entonces este, El interactuar o el, la, la interacción Que hay de, de ambos recipientes Ambas almas con lo exterior Y cómo, se y cómo lo, lo que está alrededor Puede hacer que resalten A mí particularmente de esa escena Me gustó muchísimo eh, y pues algo que le, de, le dije a mi novia eh, Escucha esa escena Escúchala, va, va para ti <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Oh, por Dios! <ríe> <ríe> <ríe> o sea, imagina hay, hay propuestas de matrimonio Y propuestas de matrimonio ¿Puede? Exacto Grabé este capítulo que si mal no recuerdo Fue el 4 donde la, la besa por primera vez Que todo fue como, ¡Oh, por Dios! Eso, oh eso, Nasa Sí, y decir, sí. esta escena va para ti es como, oh Dios Aprendan chavos, hay que hacerse actores de doblaje Para llegar a un momento a... A como eso piensen <risa> en grande Y pues de, de gente que admiro De actores de doblaje favoritos eh, Cuando estaba fuera del medio Uno de los actores que más me gustaba eh, En cuanto a Su trabajo Y que más me gusta, me sigue gustando Justamente fue Luis Alfonso Mendoza eh, de hecho, dije, ¡ay, tiene una escuela! ¿Qué estoy esperando, no? Eh, pero actualmente yo les puedo decir, la gran mayoría de los compañeros con los que he trabajado me ha dejado algo. Eh, no, se me haría, Siento que no los podría poner en una lista. No sé, me, no sé. Me, me, daría, me, me daría remordimiento, culpa, porque... A todos les ha aprendido muchísimo. A gente, a mis profesores, compañeros directores... Eh, vaya, ¿no? Este... Si nos ven, saben quiénes son, de verdad, a todos ustedes les agradezco muchísimo por todo, eh, porque me han aportado bastante como artista y como persona. Y, y ahora sí que lo, que lo que he logrado hacer no es mío nada más, sería muy egoísta decir que, que solamente yo lo logré por mí mismo. Realmente eh, todo, todo lo que una persona llega a lograr en cuanto a su camino profesional lleva... Mucho, poco, no importa, pero lleva algo de todas las personas que estuvieron involucradas para que eso sucediera. Entonces, ¿qué me queda? Lo más que puedo hacer, no, me encantaría retribuirlo de muchas formas. Si algún día dirijo, este <ríe> creo que allá vendrá la retribución, pero ahora sí que lo que más puedo hacer es agradecer. No puedo enlistarlos, no puedo. <ríe> Complicado. Aquí mucha gente preguntando cosas que lamentablemente no podemos volver a poner porque ya las dijeron, se tendría yeah. que ver el, el en vivo, del inicio que se queda grabado en YouTube, Facebook, como sus escenas más difíciles, cómo fue que llegaron ahí, cómo grabaron por ahorita eh, la pandemia, entonces son preguntas que ya, ya contestaron, ahí están en el en vivo, se quedan, se quedan grabadas. Eh, acá mucha gente está preguntando por el opening, por el opening. Bueno, el opening es punto, punto y aparte en esa cuestión para la gente que diga o que quiera como que haya un doblaje del opening, todas esas partes. Sí. Eh, les recuerdo que tanto el opening, el ending, la serie, los, cada uno de esos fragmentos son licencias diferentes y no en todas, hasta para subtitular es una, una, un idioma, es una licencia. Entonces, sí. eso es punto, punto y aparte. Eh, a ver, tenemos por acá que quieren frases, eh, ya hasta ya hicieron aquí eso, no, casi al, final, al final al final yo quiero Río, yo, porque eh, ya parece ser que es una tradición aquí en Crunchyroll vivo siempre que tenemos un actor de doblaje, es que les pedimos que nos hagan como un reinto de buenos días, entonces eh, yo al final quiero que por ejemplo NASA de, de, despierte a su casa y que su casa despierte a NASA para poder usarlo después en nuestras redes sociales y que los usuarios puedan usarlo en su despertador día a día. Si les gusta uno u otro, <risa> o los dos. Ok, sí, okay. Tenemos, tenemos que hacer ese recopilatorio para hacer un post especial para que la gente se los descargue. ¿Sí? <risa> <risa> tenemos que hay? hacer ahí luego, luego eso, a ver. Hasta hay una página que tiene botones así con frases como Ay, memes eh. o algo así. Que nada más le pica y suena una frase de, no sé, de... Puede ser de un anime o puede ser un tono o algo así. Oye, esta, esta pregunta de Nico, bueno, uh -huh. son ya de las últimas, Nico Tico ha de ser de Costa Rica. Eh, si no, bueno, saludos Nico de todos modos. ¿Qué personaje les gustaría doblar personalmente? Sea que ya tenga voz en español o no, pero ¿qué personaje le dirías? ¡Ay, me encantaría! ¡Uy! Muchos, pero es que recién, o sea, qué padre que preguntaban esto, porque yo hace unos días, llegó a mí como este deseo enorme... Por ser la voz de la princesa Zelda, o sea, creo que podría morir en paz si algún día puedo hacer la voz de la princesa Zelda, o sea, lo deseo, lo deseo con todo mi sed, ojalá, ojalá se me cumpla. O alguna princesa de Disney, la verdad, hace poco vi Valiente y dije, ay, me hubiera gustado hacer la voz de Valiente, como... Ni si te queda. Sí, me hubiera <ríe> quedado... Sí, pero a ver, en algún momento, espero, ya, ya sabrán. Pero, pero sí, esos dos. O sea, pero Zelda es así como mi meta. A ver si en algún momento se puede, porque es mi sueño. <risa> a mí me gustaría. Me hubiera gustado, no sé, Dios. Eh, me hubiera gustado ser. Eh, Izuku Midoriya. Mm. Me hubiera gustado, la verdad, este. Por desgracia hubo factores que. O sea. No no, no, no, llegó. Este. No llegó aquí a México. Las películas sí creo. Ah, sí, las películas sí sí llegaron aquí. Pero este. No, no, no fui convocado. Este. Pero ese personaje en particular. Me gusta mucho esta parte de. cómo decirlo. Eh, eh, me encanta como los personajes que desbordan esa energía. Se me hace. catártico incluso. Eh, doblarlos. Me gusta muchísimo desfogar esa energía en Atril. Y en, o en escenario, o sea, no importa. Me encantan los personajes con niveles de energía muy altos y que cambian o que tienen un crecimiento. Deku creo que es un personaje que tiene esos cambios y crece muchísimo. A mí me hubiera encantado. Y este... Y pues creo que... Creo que ya. <ríe> Digo, sí, sí, sí hubieron varios, ¿no? Pero pues ya no me tocaron por pues, mi generación y todo, pero... <ríe> Luego, redoblaje. Acá también, para que no se sienta mal... Eh... Lady Valenzuela te dice que también había hecho esa pregunta antes, entonces, pues, también para darle ahí su mérito y a la gente. No. Hay muchas preguntas, pero luego sentí feo que, que se puso ¿Qué? así triste. Dije, ah, no, no te preocupes. No. no. <risa> no este. Es ahora sí, fíjate, ahora sí empiezan a preguntar como tal, que hace rato nomás, que segunda temporada, siguen preguntando, <risa> todos queremos segunda temporada, hay muchas dudas, como bien dicen, por resolver y todo, pero estamos acercándonos a, hacia el final, entonces creo que es buen momento para que ustedes nos puedan compartir algo más que le quieran decir a las personas, a gente que se quiera dedicar al doblaje, a proyectos personales, aquí es como micrófono abierto. Entonces. Ay, bueno, pues brevemente diría que estoy muy emocionada de estar aquí, la verdad, me gusta estar con ustedes. Este, gracias por invitarnos, y también creo que eh, esta experiencia de Tonikawa o sea, más allá, les digo por la presión de que ya estaban los capítulos afuera que la gente ya los había visto en japonés que, que decidieran verlo en español, eso para mí es, es muy fuerte y que estén apoyando el doblaje y que nos vayan conociendo eh, cada vez más a nosotros por nuestro trabajo eh, y creo que si quieren hacer doblaje lo que yo les recomendaría es que lean mucho, en voz alta sobre todo, o sea, que sepan, que le den el peso que merecen las palabras al hablar, como, no, no es como que estén actuando todo el tiempo, o sea, no se trata de, oh, voy a fingir que soy alguien más, sino como dentro de ti sacar estas intenciones y mientras sepas decirlas bien, o sea, sin trabarte, y ser más claro, yo creo que eso les va a ayudar muchísimo, y no importa cuántos años tengan, luego me preguntan como, oh, yo tengo 30 años, aún puedo hacer doblaje, espera, tengo 8, puedo hacer doblaje, y yo claro, o sea, hay, en este mundo hay de todas las edades, se necesita de todo, y entonces yo creo que el primer paso es que se animen, eh, que estudien actuación, eh, que sigan apoyando el doblaje que está sacando, o sea, de las series dobladas que está sacando Crunchyroll Porque lo están haciendo excelente y un, y un saludito para la banda que la sigue cotorreando La verdad es que mis amigos me han apoyado muchísimo Y los quiero mucho, eso quería decir eh, Les mando mucho amor a todos Eso. Eh, yo creo que me fui de imagen, pero sigo aquí ¿Ah? Te decía yo le pasó. Sí, algo pasó con mi video. Ah, ya vi, ya vi qué pasó. Pero mientras les puedo ir contando que, este, bueno, de proyectos personales, pues tengo varios. Este, quiero grabar un álbum de música. Ajá. Este, ahora sí que, pues no, eh, afortunadamente por el trabajo que hay y todo, eh, no es como... Como tan sencillo porque pues hay que hacer, este hay que practicar muchísimo, hay que poner eh, toda la carne al, asado, al asador en las sesiones y este, vaya, este, ser muy, pulir todo, ¿no? Y darse el tiempo de mezclarlo bien y todo. Eh, como, como consejo para todos los que quieren iniciarse en esta especialidad, eh, Primero que nada, pues sí, tener la conciencia de si realmente es pasión de... me apasiona verlo o vocación. Que no es lo mismo. Eh, muchas veces se van a encontrar en internet gente que dice no, pero es que es que realmente ya no... Por ejemplo, en cuanto a, en cuanto a doblaje, ¿no? Esto sucede en general, pero en cuanto a doblaje. Es que pues es que no, no es necesario que lo hagas porque pues mucha gente realmente no tiene la preparación y que no sé qué, y que no sé cuánto y que y que no, que ahorita el medio y que, y digo ok, este o sea, se han parado en el medio o han, se han parado en algún estudio para de verdad afirmar lo que dicen eh, yo lo que les diría es eh, como tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes eh, porque muchas veces hay gente que, que por azares del destino termina coincidiendo con algún interesado y les terminan lavando el cerebro y les dicen no, es que pasa esto, pasa el otro y pues realmente es gente que ni siquiera vive en México o en algún país donde se haga doblaje entonces este eh, es, muy, es muy fácil de repente que a gente que es nueva eh, o gente que está interesada en algo le llegue mala información eh, segundo lugar eh, eh, al menos aquí en México el doblaje se concentra en su mayoría ...en México, Ciudad de México... ...y Cuernavaca... ...no... no ...hasta donde sé creo que hay, en, hay un poco de doblaje... ...en Monterrey, hay un poco de doblaje en Tijuana... ...y hay un poco de doblaje en Baja California... ...no estoy seguro honestamente, no conozco... ...no conozco esos medios... ...al menos de nuestro doblaje... Eh, ...pero de repente... ...me he topado mucha gente que cuando... ...cuando alguien anuncia que va a dar un taller de actuación... ...o un taller de doblaje... ...o de locución... Siempre preguntan, ¿y no hay en San Luis Potosí? ¿Y no hay en no hay en Hidalgo? ¿No hay en Yucatán? Eh, no, o sea, se pueden ir a dar allá Pero para ejercerlos Se tiene que vivir aquí O si te quieres ir a vivir allá O hacerlos de tu casa Tienes que tener equipo para poder grabar a distancia este Eso es lo que yo les diría Hay gente que se ha venido desde Guadalajara Desde Monterrey Hay gente que viene desde Mérida uh, Y dejó todo atrás para seguir el sueño y la vocación de, hacer, de ser actores, ya sea de teatro, de tele, de cine, de doblaje, de lo que sea. Pero dejaron todo atrás. Entonces no hay pretexto. Es lo que yo les puedo decir. Si de verdad lo quieren hacer, lo van a hacer y, y no, no, no, no, no es como que se salten las fases. No, o sea, no, no, es, no es así de fácil. Y realmente si tú quieres algo, por más difícil que sea, vas y lo haces. Eh, ese sería mi consejo. No hay pretexto. Y pues de ahí en fuera, pues que les agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Les mando un gran saludo. Gracias a quienes siguen mi trabajo. Eh, gracias a, a todos también por sus comentarios. Sean buenos, malos, no importa. Eh, que este, que vean mi trabajo, que se hayan fijado en él, ya para, para mí eso es suficiente. Ya la crítica, ya viene lo subjetivo, ya vienen otras cosas. Muy bien. Entonces, para cerrar, nos podrían, nos podrían regalar este pequeño extracto eh, Diego bueno como NASA despertando a Shukasa y después uh -huh. eh, Ceci como Shukasa despertando a NASA, para poner esos, esos <risas> pequeños clips eh, en redes sociales. Ok, bueno, sí. Dejen, déjenme digo. muteo para que no ladren mis perros. <risas> sí, bueno, sí, va Diego. Que Diego... A ver, yo, yo empiezo, venga. <risas> ¿Hola? ¿Su casita? Amor, despierta ¡Despierta! Ya es de día Yo sé que eres la princesa de la luna, pero ya es de día <risa> ¡Qué bonito! Ok <risa> Nasa Nasa, mi amor Despierta, ¿no quieres desayunar? hoy Te ves tan lindo cuando duermes Ojalá pudiera verte así por siempre. Bueno, despierta, vamos a comer algo, ¿sí? Ay, qué bonito. <risa> ¡Oh! Qué bonito. Se metió, ese se metió un personaje está como. ¡Uy, uy, uy! Sí, ¿Dónde el... roja? Mírenme. <risa> Muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación de estar en esta entrevista, de poder convivir un poco con los usuarios que ya querían conocerlos y escucharlos en persona. Todos los que nos están viendo recuerden seguir a la, en las redes sociales a estos dos grandes talentos porque apenas acaban de empezar en su carrera y les prometo que todavía les falta mucho por recorrer. Y muchos personajes más por interpretar, así que síganos tanto en Twitter como en Instagram. Están apareciendo sus redes sociales en la descripción, si no me equivoco. Sí, está está el Instagram y, este bueno, el, el Twitter de, de Diego es el mismo, es el mismo enlace. Ay, si nos faltó aquí tu Twitter ¡Pibum! para, para Ay, ponerlo qué. en comentarios. Ok, lo ponen, lo, lo ponen en comentarios. Y el Déjame mío lleva si doble no. guión bajo. Ah, doble si, han, va, okay. si no han visto el doblaje de Tony Kawa Recuerden que está disponible en Crunchyroll Y también la serie con subtítulos en español Pueden disfrutar de ambas dentro de la plataforma Y obviamente si quieren una segunda temporada La mejor manera de hacerlo notar Es viendo la serie en ambas versiones Una y otra y otra y otra vez Y les aseguro que llegará muy pero muy pronto Entonces nos vemos el siguiente viernes En otro Crunchyroll vivo Muchas gracias por acompañarnos y sigan a todos estos grandes talentos. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Saludos a todos es? los que piden saludos. Saludos.